entonces vamos a comenzar con los ingresos por ejemplo eh, a ver yo voy a hablar de mí. luego cada uno eh, para que sea un mapa real verdadero eh, luego cada, cada persona tú cuando lo estés haciendo pues tienes que poner tus casos personales ¿de acuerdo? A aumentar los, ingles, los ingresos bueno pues por ejemplo yo tengo un ingreso de un sueldo y luego hay una serie de ingresos extras de acuerdo que pueden tener diversos conceptos estos son mis ingresos siempre hay que dejar una los ingresos extra, extras que pueden ser por ejemplo de cursos cursos puntuales etcétera y luego también hay que dejar eh, abierta una parte a lo inesperado que tiene puede haber ingresos inesperados inesperados con los que no tenemos que contar claro que son inesperados y lo mismo también puede haber gastos inesperados de repente se estropea algo vamos a ponerlo también aquí se estropea inesperado se estropea la lavadora el calentador o o el coche y tenemos que arreglarlo pues son gastos con los que no contábamos de momento vamos a hablar de los gastos fijos de acuerdo teniendo en cuenta también que estos también son gastos muy bien estos son los ingresos de acuerdo Gastos, ¿en qué me gasto dinero? Por ejemplo, en vivienda, que puede ser alquiler, compra, eso nos da lo mismo. Me gasto vivienda y eh, aquí es importante que pongáis, si queréis eh, hacer un eh, equilibrar vuestra situación económica, la cantidad exacta. Pues mira, me gasto en vivienda 724 euros, porque la vivienda se subdivide a su vez en gastos de, por ejemplo, alquiler o hipoteca, comunidad de vecinos impuestos y luego suministros luz agua basura etcétera de acuerdo entonces aquí eh, podéis colocar la cantidad de dinero que eh, es de media si no conocéis la cantidad media es importante que vayáis eh, apuntándolo de acuerdo si tenéis problemas financieros o si queréis regularlo es importante que vayáis apuntando exactamente lo que gastáis. Bueno, otros gastos, por ejemplo, eh, alimentación. En qué me gasto mi dinero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos dividir en fruta, verdura, carnes, pescados otros esto es, eh, como digo siempre esto es un ejemplo, luego cada uno puede aumentar o disminuir, que para eso para eso es tu mapa mental propio cuando lo haces eh, el número de el número de, de registros de ítems muy bien, ¿qué más gastos tengo? vivienda, alimentación, bueno pues tengo en ocio por ejemplo viajes restaurantes, salir, lo que cada uno gaste, ¿de acuerdo? ¿En qué más gasto? Eh, bueno, caprichos, que es donde, donde se va bastante dinero. Vamos a ver, vivienda, alimentación, ocio, ¿en qué más cosas me gasto el dinero? En cuidado personal, por ejemplo, puede ser. Cuidado personal. Si tú tienes más o menos apartados, lo dicho, ¿eh? Por ejemplo, puede ser la cuota del gimnasio, peluquería. Es importante que desglosemos todos y cada una de las cosas. Vale. Quien tenga hijos? Pues tiene que poner también aquí en familia. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los gastos inesperados? Pues se estropea algo. hay un regalo, o te invitan a una boda, que muchas veces el compromiso económico es más es más que la alegría que te da de que dos personas decidan emprender una vida en común. Bueno, aquí más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, esto eh, hemos puesto en negro la situación real presente. Ahora vamos a ver eh, con otros colores, que es mucho más visual, cómo podemos reducir los gastos que ya tenemos y cómo podemos aumentar los ingresos que ya tenemos, que será en el siguiente vídeo.